En este pequeño video te mostraré cómo eliminar uno de los tantos virus que hay en el dispositivo Android. Video rápido y sencillo. No como otros que te dicen un poco de cosas solo para decirte que haga lo siguiente. Primero tenemos que entrar en ajuste y luego dirigirnos a lo que es en aplicaciones. Este virus es como una aplicación oculta que se instala sin informarte nada. Ingresamos aquí en aplicaciones. Luego de aquí como verás está esta aplicación primerito que no tiene ningún nombre y está en una imagen en blanco. Ingresamos, aquí procedemos a buscar almacenamiento, vamos a eliminar lo que es el caché y luego lo que es los datos, le damos en aceptar y ahora retrocedemos, para finalizar le damos en forzar cierre o forzar detención según el dispositivo y finalmente en desinstalar. Este virus es el que uno está andando tranquilamente y de la nada te sale publicidad en cualquier parte del teléfono. Bueno, ahora procede a buscar si hay más virus. Bien, disculpa por hacer el video tan largo, pero es lo más rápido que lo pude hacer. Bueno, hasta un próximo video. Suscríbete.